Bueno, pues al estar en un mes en el Proyecto CITES, una de, de las características es que nos dotan de recursos tecnológicos una serie de créditos que nosotros podemos eh, cambiar por recursos tecnológicos, que es la base del de, de Proyecto CITES. Entonces, el año el curso pasado ya tuvimos la oportunidad de adquirir eh, tablets para trabajar con los alumnos y este nuevo curso, pues igual es renovado, presentamos un proyecto nuevo. Con este proyecto se nos, se nos da una asignación y también hemos podido adquirir nuevas tablas para que no tenemos una por niña ni por clase, pero ya tenemos un número bastante bueno como para poder trabajar de manera individualizada. Bueno, pues el proyecto Pintores finalizó. Ha sido un proyecto anual, cuando acabó el curso pasado 2018-2019 este proyecto acabó, pero sí que ha tenido mucha repercusión. Porque ha habido dos centros educativos que nos han llamado para, para que contemos nuestras clientes, Centros del entorno de educación especial, que está un poco más perdido en este ámbito, y hemos realizado un curso hace poco en el Centro de Educación Especial con Cedeión de hijos y también se nos ha invitado a la jornada de ciencias sociales que se realizará el próximo 7 de marzo. Mm -hmm. Ese es el nuevo proyecto de este año. Y bueno, al igual que el curso pasado, los proyectos los, los dividimos en tareas trimestrales, teniendo una tarea final al final del curso. Entonces, el proyecto de este año en eh, la temática era viajamos por la historia. Eh, las tareas de cada trimestre, por ejemplo, en el primer trimestre hemos realizado un trabajo de las diferentes etapas. Aquí tenemos nueve grupos, cada grupo del colegio trabaja una etapa o acontecimiento eh, relacionado con un y nuestro entorno cercano. Entonces desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, cada clase va trabajando en esa etapa, pues realizaron un trabajo, eh, dependiendo de las capacidades de cada alumnado, pues desde montajes de fotografía, el trabajo monográfico, hablando de las características y los, y los sucesos de esa etapa. Así nos iniciamos un poco en, en lo que era la historia y las diferentes etapas, y ya pasamos al segundo trimestre, que en este segundo lo que vamos a hacer es una línea de tiempo. ...en esta línea situamos cada una de las etapas... ...y cada grupo eh, le da como más importancia a la suya... colocando pues, eh, costumbres, eh, hechos importantes de esa etapa... ...también aprovechamos la festividad de carnaval... ...para ver cómo vestían en esa época... Eh, ...realizamos trajes y nosotros nos vestimos... ...y salimos en el desfile de carnaval de aquí de, de la población... ...vestidos como, como los personajes de nuestra etapa histórica... Y ya en el tercer trimestre, como tarea final de todo el proyecto, pues como hemos seguido una línea del tiempo viajando por la historia es la máquina del tiempo. Y esta máquina del tiempo va a viajar por las diferentes etapas. Entonces cada clase eh, recreará su, una escena relacionada con su etapa y esa máquina del tiempo irá viajando por cada una de, de las etapas o por acontecimientos. Porque, por ejemplo, eh, en la Edad Media pues vamos a meter. Eh, tres momentos, como son los musulmanes que tuvieron aquí en Heré, y también templarios de Orden de Santiago, que fueron un, unos hitos importantes en la aquel instrumento. Bueno, pues como ha dicho mi compañera Gloria, nosotros con el material que el año pasado pudimos comprar, gracias al proyecto GIFE, eh, se han estado utilizando tazas, ordenadores de sobremesa y pizarra digital. Entonces, eh, con todo ese material estamos trabajando en las clases para que los alumnos puedan hacer este nuevo proyecto. Eh, ¿Qué hacemos también con este tipo de material? La entrada a, lo, a los bloques de aula. Eh, nosotros en la clase vamos haciendo la entrada con esa tablets y luego los niños podemos ir mostrándoles el bloque de aula en la pizarra digital para que ellos vean cómo el fruto de su trabajo está expuesto en internet pues como siempre los que nos siguen motivando son los alumnos. Eh, vemos que hay, eh, ante el aprendizaje ellos se sienten mucho más motivados trabajando por proyectos, viendo que algo que pueden generalizar en el entorno, entonces ellos lo aceptan un, mucho mejor, de forma más positiva.